Gustavo, lo hemos invitado porque usted ha presentado un proyecto que yo creo que está ahí a mitad de camino y que eh, puede traerle un alivio importante a muchos que reniegan de la revisión técnica obligatoria. No sé si nos puede contar un poco, de que lo presentó en julio, en definitiva, y estamos ahí esperando a ver si puede avanzar o no. Sí, sí, lo, lo presenté a mediados de año. Eh, la idea es que no sea todos los años la revisión técnica obligatoria. Hoy... Eh, Establece la ley vigente, tres años para los autos cero kilómetros, que tres no la años de no hacerla, y después todos los años. Y me parece un exceso, un exceso, y yo planteo en el proyecto cinco años en lugar de tres de, de gracia, digamos, por el año un auto de cuatro años sigue siendo nuevo. Uh -huh. Y después que sea cada tres años uh -huh. la revisión técnica obligatoria y no todos los años. Parece un exceso, no solo por el tema de dinero sino también por, por la complejidad. Bueno, todos los años tener un, un problema nuevo. Un trámite más. Un trámite nuevo. Eh, y y bueno. Además, Gustavo, si uno se pone a pensar, siempre nos quejamos de la carga, de todo lo que pagamos, ni hablar de una transferencia. Si uno se pone a pensar, lo que cuesta tener un auto es carísimo. Es carísimo. ¿eh? Es Porque carísimo. si vos sumás la transferencia, que ya es muy cara acá en Mendoza, de las más caras del país. La patente. La patente, que es cara. Este, el seguro. Que aumenta el, todos realidad, los años. El tema de la RTO, la RTO de por sí no es, no es un. No más es de cara, lo más caro, son claramente. 3.500, mm. 3.000 ¿eh? Si sacás la cuenta son 300 pesos por mes. El tema cuando te dicen, tenés que cambiar los amortiguadores para que pase claro. la RTO. Uh -huh. Tenés que cambiar las cubiertas. Bueno, en definitiva ese es el objetivo sí, de cual. la RTO. Ahora, todos los años. Ese, ese, ahí tampoco habías tirado una idea, Seba. Yo se la compartí a un legislador, eh, que era por kilómetros. Claro, para Cada mí. Cada tanto. Bueno, lo hablábamos recién fuera aire. Para mí es lo más lógico, pensando en el espíritu de la norma, que es ver el estado del auto. Porque, por ejemplo, vos decías recién cinco años de gracia para un auto nuevo. Ahora, si ese auto nuevo yo lo saco y lo puse a trabajar en Uber, va a tener una cantidad de kilómetros en cinco años sí, mal. Sí, va sí. a seguir siendo nuevo, claro, pero es, ¿no? va a tener mucho Tiene menos cinco años, pero tiene 100.000 kilómetros. De hecho, la ley a nivel nacional, antes, antes de seguir avanzando con esto, está, vos lo veías, Tanito, este, que... Es distinta. Es distinta, porque establece, claro, la, la RTO a partir de los 5 años, acá en Mendoza es a partir de los 3 claro, años. Claro, y además lo que usted <coughs> marcaba, la ley nacional habla de, eh, después, los autos que tienen más de 5 años, creo que hasta 7 años la hacen cada 2 cada cada años. años, ¿no? La hacen cada 2 años, hasta que tienen 7, uh -huh. creo que es 3, tres, tres, tres. y después cada 2 do, y 2. Entonces, un auto que acá eh, tiene 7 años va a haber hecho la revisión técnica eh, a los 3, a los 4, a los 5 ...cuatro veces, uh -huh. y en cualquier otra provincia que adhiera a la ley nacional... Claro. Eh, ...la va a haber hecho tres veces. Yo lo que no encontré eh, tampoco, o tres veces. quizás alguien lo pueda aportar, estadística... ...que marque justamente que los accidentes se dan porque los autos son viejos. Una estadística que a mí me indique, no sé, sea, que el 70% de los incidentes viales que hay... ...son porque los autos están en mal estado. Es y que no, no hay. Y yo por lo menos la no pedí, nadie, su, nadie me la dio. Y no por todo lo contrario, que es lo que yo pienso que es... ...porque los autos son demasiado nuevos, van demasiado rápido. Y lamentablemente tenemos estados este, de, de, de las rutas y de las calles que no son buenos. Es así, es así y, y a veces eh, fallas en los autos que te revisan en el RTO, que por ejemplo las luces y todo eso, no hace falta hacer una RTO, con un RTO con, con un control policial y ahí conecta un poquito con otro tema que es el que aquí en Mendoza, que es la única provincia del país que te exige las luces bajas de día, no en la ruta solo, sino en la ciudad. Ah, pensé sí que era nacional eso, fíjese usted. No, es la única provincia ¿No? del país que exige eso y la mitad de las multas es es, son por eso. Y tener la. Y a veces luz que te día... lo olvidás también. Yo a veces pienso, Gustavo, ¿cuánto esto es recaudatorio? En pero es totalmente. Porque no es mejor que te pade y digan prender la luz y punto. Porque vos no lo haces intencionalmente. Yo no conozco a nadie que diga. Yo no lo voy a prender. La no, no. verdad, te olvidas. Saliste de la estación de servicio y te olvidaste. No ¿Sí? lo haces con la mala intención. Y eso a la postre indirectamente atenta contra la seguridad vial, porque vos si vos tenés todo el día encendido, la, eh, eh, los focos se queman más rápido. Porque la tenés el desgaste que tienen los focos, eh, los faros, eh, así que por ahí, cuando la necesitas, te, te encontrás con que tenés cuidado sí. se te quemó uno de los foquitos cuando de noche. Es en, yo he estado, y lo, y he preguntado, en las grandes ciudades del mundo, no sé, en Madrid, en Nueva York, en. Donde en Buenos Aires, en Rosario en ninguna te exige es más, es una anomalía, andar con la luz de día, de día en, la, en ciudad, la ciudad en la ruta distinta ¿no? cuando, hay, cuando hay vuelta, sí, porque lo ves a la distancia claro, pero la verdad. ciudad no tiene ningún sentido te marca una intenciones de cambiar eso? bueno, yo proyecto, eh, logré fracasé parcialmente o tuve un éxito parcial en eso porque era una, una multa grave hasta hace unos meses y yo presenté que se derogara pero bueno, no se derogó eh, no, no logré convencer de que se derogara, pero sí a que bajara a, a falta leve. Antes era, te ponían 20 mil pesos, 15 mil, 20 mil pesos sí. de multa por andar con la... olvidarte de la luz de Ay, día. Pero bueno, eh, un éxito parcial, parcial, para mí, a mí me gustaría que no estuviera penalizado como no está en ningún otro lado. Y con esto del RTO, ¿usted lo presenta y qué eco tuvo con sus padres? <ríe> es un tema, le digo, cual, nosotros quisiéramos generar mensajes... RTO, no, Pero hasta se nota en la calle, ¿o además... señales de tránsito <risa> grafiteadas, no a la RTO. Quiero no, decir no, no. algo, porque también en algún momento formó parte de alguna campaña política en sí, el marco de, la, de las elecciones, Este, pero hay que decir algo muy importante. ¿Con cuando se apruebe el presupuesto a partir del año que viene, va a, va a regir un nuevo valor de la unidad fiscal. La RTO se paga de acuerdo a cantidad de unidades fiscales, por lo tanto, el precio que tenés hoy no va a ser naturalmente ¿Sí? el precio que va claro. a regir a partir del año que viene, cuando se prevé un aumento que esté acorde a la inflación del 80%. Claro. Bueno, cuando se votó en el Senado hace mucho, pues esto lo se propuso hace mucho, pasa que no estaba en vigencia la ley, la de la RTO. Sí. Yo voté en contra, fuimos uno de los pocos que votó en contra. Pero, pero bueno, se terminó implementando ahora. Y la verdad es que para mí no debería existir. Directamente. Directamente. Pero bueno, eh, ya que eh, está, se hizo todo, bueno, han construido plantas para hacerle y demás en distintos lugares, eh, planteo que, que sea es, espaciada. Porque, como bien decían ustedes, la mayoría de los choques... Eh, suceden por fallas humanas, eh, por otras cosas, que no tienen que ver con que, que la rueda o que... Pero bueno, quizás una cada tanto podría ser que venga bien, pero todos los años claro, es una lucha. Claro. Sí. Dale, dale. No, te iba a preguntar qué qué tuvo con tus pares, y, si, y, perdón que te tuteo, sí, que con no, sus pares, si alguno te, se interesó, no sé si el gobernador sí. le prestó atención y dijo, bueno, está bueno, sí. vamos por ese lado. Sí, sí, yo lo hablé, lo puedo decir porque... Lo, también lo, lo, lo he manifestado y él está de acuerdo. Está de acuerdo con... Eh, me lo dijo informalmente, primero en una reunión, en una reunión que le, le conté el proyecto. ¿El gobernador? Dijo, sí, sí, el gobernador. Me dijo todos los años es una locura, veamos. No sé si cada tres, pero por lo menos cada dos. Eso fue así medio informal. Después lo fui a ver puntualmente por este tema y me dijo... No, lo voy a hacer lo mismo. Entonces falta creo que una decisión de... Eh, de avanzar, porque bueno, también están los que han hecho la plantas y sí, todas las cosas. Doctor. Pero pero tampoco estamos... No estoy diciendo que se acabe el tema, que me encantaría. Pero no, lo, no lo estoy diciendo por todo esto que uno... Uno se va acumulando mochilas y Qué va haciendo difícil, presa además, de su propia... Es cuando hay una ley nacional, ¿no? Porque si, si no existiera esa ley nacional, a lo mejor sería más fácil poder bajarla, desprenderse, claro. bajarla o, o lo que fuera. Pero Mendoza... Ahí hay un tema de federalismo, el tránsito lo regula cada provincia. Y Por ejemplo, en Buenos Aires la BTV, que era la RTO de allá, está hace como 20 años, porque la ley nacional hace como 20 años planteó el tema. Mendoza no había adherido y no había ningún problema. Vos salías de la provincia y te decía, ah, vos sos mendocino, bueno, no, te, no te puedo pedir algo que tu provincia no, no reguló. No te exige. Si nosotros no lo tuviéramos, no podría nadie hacernos una multa por ese tema fuera de la provincia. Sí, fue decisión de Mendoza. Fue una decisión de adherir, es más, adhirió con modificaciones, la hizo más gravosa todavía que la ley nacional. Y si claro. te ponían una multa, tenías la posibilidad de volver a la provincia y justificar, obviamente claro. con el tiempo que eso implicaba, mercado, pero justificar y decir, yo no la, no voy a pagar la multa porque mi provincia no me la exige. Sí, era una multa nula. De hecho, San Luis... No, la tiene, no tiene la RTO y los, los de San Luis vienen acá y, nadie, y a cualquier lado nadie le puede hacer una multa por RTO. Entonces eso es una, una cuestión que, bueno, yo estuve estudiando lo que sucedía en, uh -huh. en, las, en las distintas provincias y bueno, San Luis no la tiene implementada, uh -huh. muchas otras han adherido al régimen nacional, que es esto, tres años y después cada dos, uh -huh. hasta que el vehículo tiene siete años. Eh, ¿Se puede...? ¿Se puede modificar para bien de la población de alguna manera? Gustavo, y además, eh, en mi opinión a destiempo, a destiempo, estamos en una crisis con pocos antecedentes, lamentablemente, mucha pobreza. A mí hace poco me escribía alguien de La Paz y me decía, mira, estoy muy preocupado, fíjate si algo pueden hacer desde los medios, porque me dice, yo uso mi autito, que es un autito viejo, para ir a buscar leña, porque no tengo laburo, y con esa leña yo caldeo el horno para hacer el pan, para salir a vender pan y llevar un plato de comida a la mesa cada vez hay más policía de control, porque aparte los municipios ahora también tienen casi todos eh, este, controles municipales. Entonces, me dice, ah, juego a las escondidas, básicamente, para ir a buscar leña. O sea, salgo y, y voy viendo por donde están, me voy por otro lado para buscar leña, para caldear el horno, para hacer pan, para vender. En este contexto social me parece que también llegó un poco a destiempo. Sí, totalmente. Aparte, es tan importante respetar la ley. Ese señor quisiera respetar la ley, pero con normas ridículas, o sea, estamos hablando de las luces bajas en la ciudad. La RTO que nadie puede justificar bien cuál es el sentido real. Eh, bueno, pongamos leyes pocas, buenas, que realmente todo el mundo sepa que las tiene que cumplir y exijámosla, pero exigir cosas irracionales Gustavo, atenta pero... con, eh, contra la anomia, digamos, eh, se forma una anomia. ¿sí? En, en materia de tránsito, Mendoza está complicada. Digo, no hay educación vial. Eh, yo veo prácticamente todos los días choques en semáforos. Digo, había uno rojo y uno verde y chocaron igual. Hay, hay algo que está fallando desde todo punto de vista en Mendoza últimamente. Me pusieron un semáforo en, en de de no. lado, te diría. No, pero es que Mendoza tiene una red semafórica gigantesca para el tamaño de la ciudad. ¿no? En todas partes te enseñan que en vez de un semáforo te ponen un stop o un pare, como lo quieras llamar. Y tenés que parar, tenés que parar en el stop. Acá no se respeta ni siquiera el semáforo en sí, rojo, porque... Ahí también por, hagamos los cargo, por ¿no? algo, Pero por supuesto, por algo terminan chocando. Tenés, tenés. Ponen un semáforo en una esquina, vos preguntás, ¿por qué pusieron el semáforo? Y te responden, lo pidieron los vecinos. O, los o sea, mm. los, los vecinos mandan. No hay, no hay gente de tránsito especializada que diga en esta esquina si sí va un semáforo por este motivo o no va un semáforo por este motivo. A, a mí tenés, me, tenés, a mí tenés tenés me razón, hace ruido, a razón. mí me hace ruido que envías de... Altísimo tránsito como la, la calle Martínez de Rosas la hayan achicado con una ciclovía que los mendocinos vamos a pagar tres veces porque la hicieron, no quiero decir la palabra, muy mal, la rompieron y la están volviendo a hacer. Bueno, pasó lo mismo con la calle Juan Es Juan claro, Sí, pero, ¿Se acuerdan? Sonso. Hicieron una ciclovía, después, después de hacerla se dieron cuenta que no funcionaba y la retiraron. Esa fue municipal, sí. entiendo que la de Martínez de Rosas <risa> es provincial, es de tránsito de la es, provincia. Es del municipio. Es o sea, del municipio. de todos bueno, los... Es de, bueno, pero es, es lamentable. La, la Juan Justo también, ¿no? Recuerdo que la hicieron, y después dijeron, che, la verdad que no, no va a funcionar, la sacamos. Y de eso se pagó y bueno. Yo respecto de lo que decís, eh, hace un, tres, cuatro años... Eh, Tuve la posibilidad de ir a, a Madrid a hacer un posgrado de un mes. Y bueno, me llamó la atención que vos ibas llegando caminando a una esquina y los autos se paraban y decían, Paso. pero todavía sin que pisaras la calle. Eso, Eso es educación. Educación vial, tenemos que tener razón. razón. Y por otro lado, en Estados Unidos, con los carteles pares, y vos tenés que parar aunque no venga nadie. Uh -huh. Parar pues, y mirar. Y, ¿sí? y parar el cartel. Claro, el pare, pare. Eh, pare. pero tiene no, el que frene, ver con la, con, la, con la educación vial. Eh, me parece que ahí tenemos que meterle mm, más mucho. energía a eso que en poner normas que sean ridículas.